Presentamos el editorial, hoy titulado, ¿A quién le creo? La Organización Mundial de la Salud pidió hoy a los países miembros que sean extremadamente cautos y no se vean tentados a comenzar a administrar tercera dosis de refuerzo de vacunas anti-COVID, algo que, en su opinión, no ayudará a equilibrar el reparto global de dosis. Señalaron que los datos científicos no justifican por el momento esas dosis de refuerzo que además incrementa la desigualdad en un momento en el que muchos países en desarrollo todavía no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables advierte el doctor Didier Hussein, presidente del Comité de Emergencia de la OMS para la COVID-19. Lo que más recomendó a los países miembros de la Organización Mundial de la Salud es que por ahora consideren seriamente el mantenimiento de las medidas de distanciamiento físico en un momento de aumento de casos y auge de la contagiosa variante Delta. El Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud dice además que la pandemia está lejos de terminar. Los expertos encargados de aconsejar al director general de la Organización Mundial de la Salud dicen además que hay una fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan nuevas variantes preocupantes, posiblemente más peligrosas y más difíciles de controlar que las que están ya registradas. Entonces, dígame usted, ¿a quién le creo? ¿Me la pongo o no me la pongo la tercera dosis. Hasta el próximo comentario.